tú estás esperando la cita personal conmigo me puedes contactar desde cualquier parte del mundo a mi correo electrónico atrévete y déjate sorprender arroba jormil.com o a mi whatsapp 3 15 6 30 48 23, o al 3 26 96 28 16. si quieren una consulta personal conmigo lo podemos hacer acá en el templo luciferino semillas de luz o si la distancia no se los permite, lo podemos realizar por videollamada ok entonces ya no hay cosa yo quiero estar más cerca de ustedes de ahí que estamos abriendo tiendas esotéricas en todo el territorio colombiano Precisamente pensando en ser Víctor Damián Rosso más cerca de su gente Y también pensando en eso, aquellas personas que no pueden venir hasta acá Y quieren una consulta personal conmigo, lo pueden hacer vía WhatsApp ¿Ok? Les realizo la mejor y más efectiva y más concreta y más exa exacta lectura de tarot Únicamente para usted, una consulta personalizada Semanalmente voy a estar dando lectura de tarot eh, a, todo, a todos los signos zodiacales. Pero obviamente, si ustedes quieren algo más a fondo, algo más privado, algo más personal, algo más íntimo, yo con, con el mayor de los gustos, por videollamada, la puedo realizar. Eso sí, con cita previa. Me escriben al WhatsApp 315-630-4823 o al 326-9628-16, Código País, Colombia. Atrévete ya y déjate sorprender.